¡Manguito perdiendo! ¡Vale, Manguito perdiendo otra vez! Te está llamando la yegua La yegua te llama, contéstale ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Nada, ah, aquí arreglando el coche y tú? Pues mira, muy bien Nosotros es que este año sabes lo que toca, ¿no? ¡Hombre! con nada. ¿La conadita? ¡Econo! ¡Con 500 ¿o de medio! ¿Oye los petardos? Sí. sí, sí, sí Estamos celebrando que vamos a empezar ya ah, ¡Guay, guay! ¿Vas a venir, no? Estábamos contando contigo porque eh, no, vas a venir No, no, no, yo, no ¿Cómo imposible, ¿Cómo? imposible Hombre, pero, pero bueno no, eh, eh, pero, es, Estoy liado con el manguito Ya, no, ya, pero Iván, Iván, Iván, ¿qué consigue no, Ignatius? ¿Ignatius? No. ¿Quién es? Es muerte no, horrible estoy enfermo. ¡Que te dé muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Te ¡Que te jodan! ¡Hala! Mira, mira, mira ¡Hombre, <ríe> Ignatius! ¿Qué pasa? Eh, pues te, te vamos a explicar un poco, es un poco que te pones de un cono Y te, te lo pones en la cabeza Alright, alright, All, right. All, right, All, right. Right. All right. bien, es. Eh. Eh, algo de tu frase también, así una frase graciosa. Ah, eso, eso, ¿cómo es? Ah, eso, esa es. Ah, ah, ah. Es el grito sordo. A qué ver. Bueno, qué bueno, qué Ah. Pues nadie, no, o sea, nadie, ahora te tienes que poner el tono en la ¿eh? cabeza. Y, y decir una frase tuya. Un par de sabes, frases. Algo así como, eh, Rikitiki! Rikitiki. Exacto. Y de, el fascismo. Pero a ver. Pero pues que, no, o sea, es que pero si no es él, ¿no? Joder, pero creéis que es Ignatius, ¿no? O lo, lo dais por bueno, o sea... Sí, a ver. A este, a este se parece, ¿no? Un poco. Barba, que pues es bajas. que le habláis, o sea, como si fuera Inna O sea, yo no sé hasta qué punto ya, ya habéis perdido completamente la, la cabeza. Pues que, es que, a ver, yo, yo, no, yo no vuelvo, o sea, a levantarme a las 6 de la mañana para acabar aquí en el parque este. Vamos eh, a ver, a ver pero, pero, pero, pero a ver, que no tiene ningún sentido nada de todo esto, o sea, no es Ignatius, no ha, ven, no, no ha venido, no lo habéis conseguido, pero no os engañéis, joder. Ya, bueno, nosotros queríamos hacerlo de la mejor manera posible para parecer Ignatius. Ya, pero hombre, tampoco meteros ahí en un estado de negación de la realidad que, que llegue ya a lo delirante, porque claro, es que la gente lo va a ver y va a decir, bueno, obviamente no lo es. No es Ignatius. No pero se parece. Pero, es, es que estás completamente drogado, no sé qué. ¿Cómo La, que? Se, se pero parece. se parece. Como igual conseguimos colársela a alguien, ¿no? Parece Ignatius. Es como una. No si todos pensamos que es Ignatius puede llegar a ser Ignatius. Pues que, Él se llama Nacho, entonces. Pero no sé, pero que estás Ignacio, drogado completamente estás o, mismo. o Pero.. Pero no lo va a pensar la gente. Tú igual y tu amigo ahí en vuestro mundo, ahí igual lo pensáis, pero... ¿Pero tú crees que no... va a hacer lo mejor? Hombre, cualquier, o sea, cualquier cosa, da igual, porque están rotos los, los sistemas de referencia, da igual. Un petardo puede ser Ignatius. O sea, lo puedo hacer yo, claro, sí, lo puedo hacer... Claro, Ignatius lo hará peor, lo hará peor él, ¿no? O sea, en vuestro mundo lo hará peor Ignatius que cualquier otra persona. Claro, o sea, si sí, queréis sí, sí, lo hago yo, claro. Pues, ¿eh? Vamos, lo, haces, claro. lo haces tú. <ríe> es que claro, estoy hablando con, con dos enajenados. Ah, no, no. A mí me no. da igual todo, o sea, ya ya, has ya... negado aquí nuestra enajenación. Es que no, <ríe> da, o sea, Sí, lo da haces, igual. ¿Lo haces? Da igual porque no Vale. Vale, pues Total. lo siento, eh Nacho, ya está, que ya hay está. Hay que Nacho, oh, lo right. siento. Nacho. All right. Lo haces tú y ya está, y ya está, ¿no? Si dices que lo haces, no, sí, sí, sí. Lo... Dices que lo haces mejor. Sí, sí, sí. sí no sí. he dicho nada, ni, ni, ni peor ni mejor, es que no tiene sentido. Y, y el, el, el. cono. La insistencia en el puto cono este y el aniversario, es que no tiene ningún sentido nada. Hombre, Ignacio, ¿qué pasa? ¡Hola! ¡Aquí, okay, amigo! ¡Aquí, Ignacio! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, la que no un año el cuarto aniversario. Oh, ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! eh ¡Ya! ¡Eso es! ¡Eso es, Ignacio! ¡Eso es! <risa> ¡Money! ¡Money! ¡Money! Eh, la la la ¡Vámonos, compañero! ¡Vámonos, compañero! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya!